Apagada luz Estoy cansado Un día más Y este es de los malos Recobro las fuerzas Entre tus brazos ya sabes esta vida A ratos de asco Casi en la ruina Y sin trabajo Por dignidad Me negué a ser esclavo Que te voy a contar soy perro viejo Ya sabes vivir Es un riesgo Y aunque pierda La fe a cada paso Y aunque encuentre El infierno en cada esquina Y aunque la vida me llené de heridas Nací de pie Tengo tu abrazo Nací de pie Tengo tu abrazo Me ves tranquilo Y soy salvaje si aún no ha nacido, ¿quién va a domarme? Y encuentro la paz cuando me besas Ya sabes, la vida te da sorpresas Y aunque encuentre el infierno en cada esquina, y aunque la vida me llene de heridas, nací de pie, tengo tu abrazo, nací de pie, tengo tu abrazo. atrás o hacia adelante el camino es de quien lo hace buscar una sonrisa que borre pesadillas para vivir en paz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 tengo tu abrazo, nací de pie. Tengo tu abrazo.